Visítanos en nuestras redes sociales y en tvcompras.com. TV Compras, la forma más inteligente de comprar. Llame ya. En Utah, este rancho ha sido el centro de extraños fenómenos. Durante 20 años, el gobierno intentó hallar respuestas. Ahora, un equipo de científicos usará tecnología de punta. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas piezas blancas de ahí? Hay algo activo debajo de esta propiedad. El secreto de Skinwalker, nueva serie por History Channel. ¡Se sienta el vehículo, por favor! ¿Por qué me voy Pásate, a es una inspección de rutina! ¿Qué es ¡Propiedad privada! ¿Por ti, para, salir, para, salir, para salir? Lo que pasa, madre, es que por salir de Delta... Voy a ir preso y todo ¿Qué lleva aquí en su equipaje? ¿eh? No sé. ¿sí? Alto, frontera. Episodio estreno, miércoles. Por EYENI. Roberto Gómez Bolaños es un ícono de la cultura popular latinoamericana. Su seudónimo, Chespirito, derivado del diminutivo castellanizado de Shakespeare, refiere a su baja estatura y a su talento para escribir historias. Estudió ingeniería mecánica, trabajó como publicista y guionista. Sin embargo, la fama le llegó a los 41 años de la mano de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Su don para hacer reír a niños y a adultos por igual, trascendió fronteras, idiomas y culturas, gran admirador de Charles Chaplin, decidió homenajearlo a través de los nombres de sus personajes que comienzan con CH. Su éxito se vio opacado por batallas legales y de cartel con algunos compañeros de la famosa vecindad. Casado con Florinda Mesa, el comediante falleció a los 85 años y fue despedido por una multitud en el Estadio Azteca de México. Este es Jay Leno en un auto de competición. Bien, aquí vamos, chicos. Cuidado, Este es Jay Leno en un sofá con ruedas. Este es Jay Leno en la luna. Eh, no, esperen. Aún no ha llegado allí. O oh, sí. El Garage de Jay Leno. Nueva temporada. Por History Channel. Cuando se junta la experiencia... Por esto, te daría unos 20 dólares. El olfato de los mejores buscadores de la familia... 1,800 es tu precio, ¿lo tomas o lo dejas? Y la ingenuidad... Oh, genial, una espada ninja. Si pudiera tener otro trabajo, sería como un gran ninja. Tienes la mejor tienda de antigüedades de Las Vegas. El precio de la historia. <risa> Nuevos episodios, domingo a las 9 de la noche, por History Channel. Es casi la hora de la subasta. Debo comer algo. Cálmate, cariño. Hay tiempo para un rico desayuno. Vamos.